Nuestro premio mayor por 7.200 millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Yanira Autorizo, se juegue el premio mayor de la Lotería Santander por 7.200 millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que este próximo viernes 19 de mayo se jugará nuestro sorteo del Mes de las Madres por 10.000 millones de pesos. No se lo puede perder. Y el número ganador de nuestro primer mayor por 7200 millones de pesos es 1 1 5 5 de la serie 338 Repito, el número ganador es 1155 de la serie 338. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza.